Hola amigos de Hitbook, yo soy Antonio Trujillo Y hoy vamos a hablar de... Vamos a ver qué tan fans son El chiste es que ustedes completen unas frases que voy a decirles Sin ayuda de internet Y si lo logran, pues pónganlo acá en los comentarios Entonces la primera es la puerca está, ¿eh? Y listo, corre el tiempo, ahí ustedes contesten Segunda frase, si quisiéramos verla en los japoneses, bien pudimos haber ido... Tercera frase, esta es muy fácil, dice, ahora se puede demostrar todo con estadísticas. Esta es muy buena, tienen que contestar la pregunta, y la pregunta es, ¿Qué tienda de mascotas está llena de gandules y música a la una de la mañana? Y por último, ¿cómo se termina esta frase? No te ubico Simpson, a veces parece que eres raza, pero luego... Si acertaste todas las preguntas sin usar internet, sin neta eres un buen fan de los Simpsons. Si no le atinaste, pues... Te invito a seguir mis cuentas de Twitter como arroba los Simpson MX, Springfield Max y en Facebook Los Simpson Max.